A mis compatriotas no sean tan indolentes yo soy madre y si a mi hijo le hubiese pasado algo anoche fue horrible y no eran los estudiantes coño yo no estoy de acuerdo con esta violencia y si los muertos fueran de nuestro lado y si fueran nuestros hijos Pónganse la mano en el corazón. Hagamos eco de lo que pasa en Venezuela.